Pues dijo mi esposo, no, pues aquí lo que va a pegar es un, un, una taquería de carnitas porque no hay ni un puesto aquí. Y si la gente, como casi toda, viene de trabajo, si se come un taco, dos tacos y un tepanchito, ya se va a su casa muy contento. Pues ya llevamos, yo creo, con el tepache como 40 años. Con las carnitas, como unos 30 años, como 35, vendiendo el taco. Entre mi esposo y yo comenzamos a trabajar. Antes vendíamos fruta, pero como que ya la fruta no era negocio, no se vendía igual, y entonces pusimos la tepachería y gracias a Dios funcionó. Mi nombre es Pablo Vera García y llevo aproximadamente 40 años trabajando acá. Siempre he estado, desde que llegué, llegué aquí al Tepache. El antiguo dueño, pues pasó a verme en el antiguo trabajo que tenía y ya me dijo que vine a trabajar aquí con él. No conocía yo el Tepache. Oía, escuchaba, pero no no no lo conocía yo el Tepache. Le digo, no pues yo no sé nada de Tepache. Y dice, no, yo te voy a enseñar. y Ariel ya me enseñó todo, todo a conciencia. Ya me enseñó a prepararlo y, y después de ahí yo fui a... Pues memorizando, más que nada memorizar. Machaco toda la fruta, todo en conjunto, excepto la naranja, la naranja no, la naranja nada no, más no, en rebanadas. Pero lo que es la piña, lo demás, pues va todo bien machacado. Tiene que quedar eh, como mermelada. Y después ya se, pone, se le echa agua y se pone a fermentar. Un promedio de 16 horas. Lo cierto, preparo a las 6, ya para mañana a las 10 ya está. Ya como a los 8 años, Dijimos, no, pues el tepache puede combinar con otra cosa, con los tacos. Mi esposo no sabía nada de eso, nomás tenía las ideas. Entonces ya buscó un señor que sí sabía en esto. Y él comenzó a hacer las carnitas y, y ya después ya mi esposo comenzó a aprender, a aprender, a aprender. Ya cuando se fue el señor, mi esposo ya la sabía, ya se le quedaba mejor todavía acá el señor. Comenzó por chiquito, un casito así chiquito. Y así comenzamos ya, ya después un casito más grande, ya después un casito más grande. Hace como 30 años mi esposo falleció. Me quedé con los siete hijos viuda. El grande me dijo, madre, pues yo ya no estudio, yo ya no termino de estudiar. Dice, yo te voy a ayudar aquí al negocio. Y entonces él me ayudó aquí a, a seguir adelante. Lo senté un día todos. Y les dije, ustedes me van a apoyar a mí y yo los voy a apoyar a ustedes. Nosotros los vamos a poner a trabajar y ustedes me van a seguir estudiando. Y así fue. Estudiaron todo su carrera. Cuando era que no tenían clases, me traía todo el montón. aquí que ayudarme. Yo estudié nada más hasta segundo de primaria. Entonces yo no quería que mis hijos quedaran así como yo. Yo quería que mis hijos se prepararan. Yo deseaba Quiero hacer el esfuerzo para que mis hijos sean alguien de aquí a mañana. Hay clientes que yo conozco que venían desde chiquitos y ahora vienen, ya están grandes, ya hasta traen nietos y bisnietos, señores hechos y derechos. Conozco este lugar desde hace 40 años. El sabor de estos tacos es eh, increíble, es un taco muy especial. qué me gusta este taco que es muy jugoso? Como es un mercado de al día, todo es fresco, natural, no es seco y el sabor tradicional y por eso me encanta. El tepache, lo mejor. El puesto está de la avenida Congreso de la Unión, empezando el mercado al tercer pasillo. Dentro del mercado de Jamaica Zona, de 10 y media, comenzamos a vender. Ahora no tenemos, hay veces que a las 4 ya terminamos, hay veces que a las 5, hay veces que a las 3. Si tenemos carne hasta las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Luego nos platican, no, yo vengo de Los Ángeles, o ok, que yo vengo de, de Tijuana, que ok, yo ¿sabe qué? vengo a México y lo primero que hago es esto, a comer aquí. Pues le da uno gusto que lo sigan a uno, ¿no? que le den a uno esa preferencia. ¿Quién no siente a gusto cuando manifiestan que su trabajo le gusta o lo que hace le gusta? Hay muchos que lo dicen, lo que usted siente ese gusto. Yo me siento muy, muy satisfecha, me siento feliz, me siento muy contenta que ya tantos años todavía sigamos con el negocio y, y la gente le guste. Soy feliz porque a pesar de que quedé sola, joven todavía, quedé de 41 años sola, saqué mis hijos adelante y todos estudiaron y son unos buenos trabajadores. No me cuidé yo, no, no me apuré por mí, me apuré por trabajar y por cuidar a los hijos. Entonces ahora pues ya un poquito de cuidado para mí, yo creo que ya lo merezco. Luego me he ido a pasear y yo no les pido en un quinto que me he ido a España, que me he ido a la India, a Dubái, todo eso me he ido, a Roma. Y eso me da satisfacción porque digo pues gracias a mi trabajo por quién me lo va a dar.